Vimos las diferencias entre Realidad Aumentada y Realidad Virtual. Falamos de la plataforma con la que somos capaces de conseguir que nuestros alumnos trabajen con Realidad Virtual, que es la plataforma Spaces. A través de esta plataforma podemos desenvolver tres tipos de proyectos. Proyectos que usamos gráficos de la propia aplicación de 360 grados como proyectos de personajes 3D. Sí. Por otro lado, también podemos trabajar con Cubo Merge en Realidad Aumentada. Finalmente, podemos hacer proyectos que utilicen la fotografía 360. Eh, nos utilizamos un aprendizaje baseada en retos que van de menor a mayor dificultad. Y eh, a partir de ahí, con nuestro alumnado, poder crear todo tipo de proyectos. Por ejemplo, arte interactivo, historias animadas e incluso video shows. Eh, Trabajamos con lenguaje de programación Coblox, un lenguaje de programación muy similar a scratch Estábamos definiendo en grupo qué es para nosotros un museo y qué características debe tener nuestro museo ideal. Y hablábamos de espacios multiculturales que están al servicio de la sociedad, que promueven la investigación y que sobre todo están conectados con el público. Y decíamos que estos lugares deben ofrecer numerosas actividades para conseguir sus fines educativos y además el público desea y debe interactuar con el museo. También comentábamos la importancia que tiene las TIC para promover el aprendizaje autónomo e insistíamos en la importancia de realizar una evaluación formativa, donde las rúbricas juegan un papel fundamental. En mi presentación para el proyecto Design Pins doy respuesta a una serie de interrogantes que, cómo, dónde, por qué, a pesar de qué, que se plantean cuando yo analizo a mi práctica educativa y a mi experiencia a lo largo de los años. Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje de contenidos a través de una lengua extranjera, a gamificación, a aprendizaje cooperativo o fomento las vocaciones STEM, el uso de la tecnología, son algunos de los enfoques que eu trato y que yo empleo habitualmente en la aula, con el objetivo de mejorar la atención del alumnado, mejorar su motivación y promover una aprendizaje activa y significativa, así como atender a diversidades de características que tenemos alumnado. no ensino de las ciencias en materias como biología, química, matemáticas, no STEMBAC o incluso en no un club de ciencia o alumnado que quiere explorar. Y e para explorar debemos de abrir las fiestas de nuestra aula. No solamente esas fiestas físicas, también precisamos abrir este tipo de fiestas. Los laboratorios virtuales, los laboratorios remotos, la ciencia ciudadana o las cámaras de la na naturaleza van a servir para que podamos interactuar en lugares tremendamente remotos. O que nos interesa en realidad es que el alumnado se sea crítico y que se sean capaces de poder, en base a sus evidencias, sacar a sus propias conclusiones, de que tengan o su propio gusto por investigar o de solucionar los propios problemas. Conseguiremos que el alumnado tenga más confianza y e más autoestima. Para eso no necesitamos una clase que esté totalmente controlada, una clase in vitro, Precisamos una clase abierta, en vivo, donde cada día se sea una nueva aventura. Hola, soy Alfredo Hernando y en mi live session que trabajamos dentro de este proyecto europeo estuvimos trabajando el potencial, las estrategias y la necesidad de integrar metodologías que trabajen con contenidos de manera interdisciplinar porque la forma en que vamos a poder unir espacio, metodología y tecnología nos permite crear módulos, crear más tiempo de clase para trabajar de manera interdisciplinar con áreas y contenidos variados. Estuvimos viendo casos interesantes e innovadores en muchos lugares del mundo que tenían en común y cómo con estrategias concretas podíamos hacer estos procesos. Un placer haber trabajado con vosotros y que sigamos aprendiendo mucho.